En esta vida tan ajetreada que tenemos, no nos paramos incluso a hacer unos micro-descansos. Tan fácil como 10 segundos. Y en esos 10 segundos podemos hacer unas respiraciones tranquilas, alargando la expiración. O bien, tener una visión panorámica, centrarnos en todo lo que hay en la habitación, mirar por una ventana ¿vale? y ampliar nuestra visión. Estas dos cosas durante 10 segundos va a hacer que nuestro cerebro descanse y cuando volvamos a la actividad seamos capaces de estar más enfocados. Como yo ahora mismo que estaba cocinando, he dicho vamos a crear este vídeo y vamos a tomar esta pausa de 10 segundos, ¿eh? esas micropausas de 10 segundos en tu día a día siempre que puedas. Y relájate, cálmate para luego volver más enfocado, más activado. Venga, un saludo que voy a seguir cocinando. Hasta luego...